Eh, hola, buenas tardes, muchas gracias por, por estar aquí, bienvenides. Eh, quiero darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Comunicación. Yo soy Meli, eh, soy no docente de la Facu y pertenezco al Centro de Producción e Innovación en Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eh, mis co aquí el Manu Vivas y Guillermo, el Guille Parraguirre. Eh, trabajamos conjuntamente eh, para generar este lugar de encuentro para nuestros estudiantes, pero abrimos la invitación a otros eh, estudiantes y egresados del la, de la audiovisual eh, para hacer una breve introducción a eh, los concursos que organiza el Polo Audiovisual de Córdoba. Eh, sabemos que nuestros estudiantes y egresados participan, han participado mucho en estos concursos y tienen muchas dudas respecto a cómo presentar sus carpetas o eh, cómo optimizar o cómo mejorar una buena un buen resultado a esas postulaciones. Y entonces organizamos este encuentro con Cecilia, Julieta y Daniel, que muy amablemente se dispusieron a, a encontrarnos. Eh, los dejo aquí con el compañero Manu. Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, esto surgió, digamos, esta charla surge por una, un comentario que nos hace... Eh, la gente del polo, yo participo representando la universidad en el Consejo Académico del Polo Audiovisual de Córdoba, y surgió un comentario de, de muchas consultas que, tenía, que venían desde comunicación. Entonces eh, dijimos, bueno, hemos, eh, somos un, como un sector eh, bastante particular, porque a otras casas de estudio, desde que inician la carrera, inician pensando en lo audiovisual, en que se van a dedicar al audiovisual, y nuestros estudiantes por ahí tienen otro recorrido, avanzan, eh, comienzan la carrera y en tercer año recién tienen un contacto más directo con, con, la, con el lenguaje audiovisual, y a partir de ahí van a la orientación, entonces en función de eso hay muchas cuestiones que no, no le, uno no le prestó mayor atención que a otras, y en ese sentido está bueno reforzar desde la Facultad de Comunicación eh, en esta línea del pueblo audiovisual. Les cuento rápidamente, vamos a hacer eh, Cecilia Hernández, que digamos, del, del Polo Audiovisual se dedica más bien a la Field Commission, pero bueno, yo la veo que está en un montón de cosas, así que igual que el resto, eh, tanto Juli como Daniel, eh, pero la Ceci nos va a comentar eh, sobre el Polo Audiovisual, y luego eh, desarrollará Juli y Daniel y harán sus aportes sobre... Eh, aspectos generales de la convocatoria o de las convocatorias vigentes y le vamos a hacer una invitación a una instancias de capacitación que eh, se van a desarrollar a partir de mañana pero bueno, lo, eso lo van a decir ya se los voy anticipando pero eso se los va a reforzar y comentar la gente del polo sin más, gracias por estar esto va a quedar registrado como para que después puedan acceder eh, offline y puedan ver y Hacer las preguntas. Ah, eh, si surgen consultas y demás, por favor utilicen el chat. Nos vamos a tratar de transmitírselos a, a las personas que estén disertando. Bien. Cecilia. Bueno, buenas tardes. Espero, bueno, les, les agradezco mucho en principio a este espacio, a la Facultad de Comunicación. Para nosotros es un espacio súper importante eh, tener este contacto directo con, con ustedes, que son... Eh, que son quienes después van a presentar proyectos, así que les agradezco mucho este espacio, bueno, y bienvenidos, gracias por, por, por interesarse por, por el polo audiovisual. Eh, y bueno, en principio quería contarles en general eh, de qué se trata el polo, porque si bien ya hace tres, cuatro años casi que, que el polo existe, que se inició a través de de, de, la, de la ley que, que tiene que ver de, de promoción y fomento a la industria audiovisual cordobesa. A partir de ahí se generó el Polo Audiovisual, que es el órgano eh, de aplicación de esta ley. Esta ley, como, como bien lo dice, es un fondo de fomento para la actividad audiovisual. ¿sí? Es un fondo de fomento que se compone de varios programas, entre ellos un el programa... De ahora con el que vamos a hablar ahora que es el programa de concursos son fondos concursables eh, que bueno que está abierto obviamente a todo si bien es al sector audiovisual ya que viene trabajando es como también un semillero de, de talentos y la primera puerta de acceso ya sea estudiantes o, o, o particulares que quieran que quieran ingresar a lo que es el eh, sector audiovisual Así que bueno, en principio eso. Así que bueno, ahora los dejo con mis compañeros que vamos a mostrar en principio bueno, un PowerPoint donde vamos a, a, a contarles de qué se trata, qué opciones tienen de concursos eh, y cómo pueden acceder a esto. Como decía Manuel, eh, hicimos como una superproducción entre todas las casas de estudio de la provincia de Córdoba que tienen carreras afines al audiovisual. Y en conjunto con el Polo, diseñamos una capacitación, eh, digamos, más profunda, que está compuesto por cuatro módulos, en donde se van a tratar específicamente, día por día, módulo por módulo, eh, digamos, tanto el armado de la carpeta en cuanto a su contenido, en cuanto al armado específico de guión, que va a ser el primer día, el segundo día de producción, realización, y de los aspectos generales, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Así que bueno, les presento, Julieta es la, es la coordinadora del área de concursos, y bueno, junto con Daniel trabajan ahí también, eh, digamos, abriendo los concursos y viendo las presentaciones. Hola, buenas tardes, los saludo a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Polo. Eh, no sé si Manu, ¿podés compartir pantalla? Hoy vamos a hablar de los aspectos generales de los concursos. En primera instancia les voy a contar cuáles son los concursos vigentes. Eh, en la etapa de desarrollo, digamos, tenemos vigentes los concursos provinciales para el desarrollo del de serie de ficción. Eh, los concursos regionales para el desarrollo del de serie de ficción, perdón, y regional. Después tenemos Concurso Provincial para el Desarrollo de la Agrometraje o Serie Documental. Concurso Regional para el Desarrollo de la Agrometraje o Serie Documental. Y después tenemos, por último, Concurso Provincial para el Desarrollo de Serie de Animación. Estos están abiertos desde el 1 de julio hasta el 11 de septiembre. Recuerden que nosotros, el polo, te hace un tope de importe de 400.000, por ejemplo, en ficción y te aporta el 80% del presupuesto en todo el concurso de desarrollo. Ahora pasemos a la otra placa. Bueno, en los concursos de producción están abiertos desde abril y se van a cerrar ahora el primero de agosto. ¿sí? Tenemos 8 concursos, de los perdón, 10 concursos, de los cuales ahora tenemos vigente nueve, y en, en agosto se abriría el concurso de corto universitario. Tanto eh, los, los concursos de producción como los de desarrollo están publicados en la página de Cultura en este momento. Eh, no tenemos una página específica del polo, pero sí dentro de la página de Cultura hay una pestaña dedicada al polo y ahí está toda la info eh, donde se pueden descargar las bases, tanto las generales como las particulares de cada concurso. Bueno, les, les comento, bueno, en, en producción el polo les aporta el 100% del presupuesto siempre y cuando respeten el, hasta el tope que te da de beneficiario. No sé si se me escucha ahí. Ahora pasemos a la otra plaquita. Bueno, vamos a hablar un poco. Este año nosotros hicimos las bases particulares y una sola base general. Entonces, si se van a presentar a los concursos, tienen que cumplir con los requisitos, tanto de las bases generales como de las particulares. No sé si... Bueno, ahora vamos a hablar del producto concursante. Eh, Nuestros concursos están dirigidos a, a toda persona humana o jurídica que resida en la provincia de Córdoba, ¿sí? por lo menos hace dos años. Las, per, las personas jurídicas de reciente constitución, si hace entre tres meses y doce, y doce meses que se constituyeron, deberán, se deberán recibir los partenarios. Vuelvo a empezar. El 51% de los participantes de la sociedad deberán acreditar la residencia en Córdoba. Dani, no sé si quieres seguir vos. Sí, eh, esto es importante porque más allá de, de la persona jurídica, digamos, tiene que tener una antigüedad y también, digamos, los, los integrantes de esa persona jurídica también deben ser de, de Córdoba, ¿sí? Bueno, si, si la... Si la empresa tiene al menos de tres meses, el 100% de los integrantes de la sociedad deberán acreditar al menos dos años la, de la residencia en la provincia de Córdoba. Después, el productor presentante va a poder eh, presentarse a todos los concursos que, que quiera, pero solo poder acceder a un beneficio por categoría, siendo de las categorías producción y desarrollo. O sea que ahí podría, un productor presentante podría ganar una, un, un concurso de desarrollo y otro de producción, ¿sí? Y, y cobrar por esos dos premios. Pero no puede tener dos de desarrollo, ¿se entiende? Eh, los proyectos tienen que contar con al menos un eh, personal que sea el 51% de la provincia de Córdoba, o sea, que reside en Córdoba. Y, y bueno, cada proyecto tiene, incluso, tiene que incluir los roles de productor, director y guionista. El, el productor y director no puede ser el mismo, eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque por ahí quieren eh, trabajar la misma persona siendo como productor y director. Y, y en las bases eso está restringido, digamos, no se puede hacer el productor, tiene que ser sí o sí el productor, nada más. Salvo en el único, en el único concurso que sí pueden ser los tres roles de la misma persona en el corto de animación, producción corto de animación. ¿Sí? Después, lo, los tres roles principales deben, deben recibir en la provincia de Córdoba al menos hace dos años, lo que sí ahora este año hemos incorporado el coproductor y el codirector, no necesariamente tienen que residir en la provincia de Córdoba. Bueno, y el anexo 1, esto se ha es tomado directamente desde, desde las bases, digamos, lo que se va pidiendo. Eh, el índice de la presentación, digamos, que se hace con los números de página. Esto es muy importante, por ahí hay veces que viene sin índice o con los números mal o sin los números en las páginas. Entonces, bueno, acá ya va directamente, digamos, a cómo se presenta, ¿no? Hay una, una buena presentación, digamos, que va a ayudar mucho al proyecto. Eh, no solo por ahí, por esta parte legal, que es la que nosotros nos encargamos de separar y, y ver que estén todos los formularios y demás, sino que... Eh, ayuda a toda la presentación del proyecto y entonces cuando es pasado jurado, eh, bueno, tiene, tiene otro aspecto, digamos, todo el trabajo, sí, sí está bien presentado. Bueno, después en el punto 2 dice eh, anexar el pendario CD con el requerimiento del anexo 2. Esto les voy a aclarar un poco, como estamos bajo el aislamiento y el SWAG de la provincia no está funcionando. Ustedes pueden poner todo el anexo 1, todo el anexo 2 en, en un mail, digamos, mandar a la casilla que hemos puesto nosotros como capacitación, 2020.pac.gmail.com. Bueno, entonces nos, nos mandan en una carpeta comprimida y en el asunto van a aclarar a qué concurso se presenta. También esto, la carpeta, digamos, que esté bien ordenada adentro, o sea, si va a tener un PDF o va a tener algún otro material extra que esté como eh, bien pensado, digamos, en carpetitas, ordenado, para que uno pueda abrirlo y entender y que no hace un montón de archivos sueltos ahí adentro. ¿sí? Bueno, después... El for que es según si son personas humanas o personas jurídicas eso tienen que completarlo tal cual con todos los datos que se piden ahí eh, ahí también por ejemplo está lo que es el, el mail de contacto que es muy importante que esté bien escrito porque ese va a ser el medio de comunicación de después desde desde el polo hacia ustedes entonces tiene que estar como perfecto digamos al igual que los otros datos no o se revisen los muchas veces Después sigue la, la inscripción de la obra en la Dirección del Nacional de Derecho a Autor. Ahí tenemos un ejemplo en una de las plaquitas, no sé si podemos ir a eso. Nosotros, ahí está un ejemplo, es para que sepan ustedes que la hojita que tiene que ser, tiene que salir del nombre de la obra, a nombre de quién está, o sea, el autor, y todos los datos. Si es colectivo, no, porque nosotros necesitamos corroborar que la obra eh, esté a nombre de, del productor concursante o le esté autorizado el productor concursante por el autor. Ahora sí, perdón, sí perdón, Juli, eh, para, para aclarar. Esto, esto es un trámite que se puede hacer online, Eso en es. la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se hace online. Sí, y esto cuando inician el trámite, eh, se manda primero, apenas el trámite empieza a, a, a tomar, digamos, forma, eh, la Dirección Nacional de Derecho de Autor les manda una hoja muy parecida a esta, pero en la cual no figuran estos datos que estaba diciendo Juli, rehaciendo del título, eh, los nombres de los, de los autores... Entonces es muy importante de que esa primera, ese primer contacto con la DNDA que le llegue a ustedes, ese no nos sirve a nosotros porque lo único que dicen es que ustedes han iniciado un trámite. Pero este otro sí, porque este ya es el que cuando ya está la obra registrada, digamos, en la DNDA, entonces la DNDA les devuelve este PDF que acá sí consigna todos los datos y es el que a nosotros nos sirve para saber realmente quién hizo la inscripción de la obra. ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que son dos PDF los que manda la DNDA, y el primero no sirve, sino que es este, que tiene que, donde salen los datos, digamos. Eh, ah, y otra cosa que aclaro, ah, ya que estamos con esto de la DNDA, eh, se hace online, como decía Ceci recién, y hay en Córdoba un lugar donde lo hacen también, pero te cobran mucho más caro para hacer todo el trámite, y bueno, no sé si incluso ahora estará funcionando o no, pero ellos lo hacen vía correo y bueno te cobran bastante, y el trámite este no es tan caro si uno lo hace online. O sea que les conviene hacerlo online y es muy rápido. Podemos volver a la, eh, y la, a la otra. otra. Bueno, ahí le, en el... el, el, curso, el curso, de, Juli de, también. De, también autor concursante a que deberá conseguir con el título esto es lo que le decía que tenían que si no estaba el nombre del productor concursante tenían que tener la autorización del autor para que usted se presente en el concurso ahora podemos seguir con la otra placa bueno, acá en el caso, esta declaración de responsabilidad sobre usos de obras de terceros, en el caso que ustedes estén utilizando eh, alguna adaptación de un libro, por ejemplo, o una historia que, que ya está registrada, entonces tienen que tener, digamos, como los permisos de usos de, de este material, ¿sí? ya sea de imágenes o de archivos sonoros, lo que vayan a utilizar tienen que tener ese, esa, esa declaración, digamos. Bueno, eh, seguimos eh, con lo, Perdón, lo que sigue. Perdón. Haga el En el punto 7 dice los DNI del productor, concursante, el director y guionista. En esto le pedimos que cuando hagan la copia o nos manden por internet, eh, se asesoren de que la copia sea legible, porque a veces nos mandan el DNI, pero no se lee nada y nosotros necesitamos corroborar los datos. eso que dijo Julieta es, es fundamental, parece una tontería como igual el tema de numerar las hojas, pero es súper importante, porque muchas veces nos pasa que, que nos mandan ya sea una fotocopia de eso o de otra cosa, eh, por ejemplo una mm -hmm. fotocopia para acreditar la, la residencia, que puede ser bueno un, un, una boleta de la luz, de lo que sea, eh, y nos pasa que es una fotocopia que, que, que, que no se lee, no se puede ver, o que está muy chiquito, o que está muy oscura, entonces hay que asegurarse que toda la documentación que se envíe pueda ser leída, porque en realidad todo se lee. Eh, por ahí uno, pide, uno puede llegar a pensar, bueno, total es como para, llenar un, eh, como para llenar y tener la constancia ahí, pero no es solamente tener la constancia en un expediente, sino que, tiene que los datos tienen que poder leerse, ¿sí? Es muy importante eso. Sí, después, bueno, las constancias de quick quill eh, y la constancia de inscripción, que son dos cosas distintas, eso se sacan desde la página de la AFIP, eh, bueno, de manera online también, y lo de los comprobantes, que, maner, que, que muestren eh, la, los años de residencia que tienen, esto es muy importante también, eh, que tengan eh, como decía Juli, que eran dos años, entonces tienen que demostrar que hace dos años que están viviendo en la provincia. Entonces, por ejemplo, una boleta de la luz de hace dos años, de, que esté a nombre de ustedes, eh, mostrando que el domicilio es acá, entonces se tiene que leer el domicilio y se tiene que leer el nombre de ustedes. No importa si está pagado o no, porque a veces el nombre queda tapado con el brochecito que te ponen en el Rappi Pago y a nosotros no nos sirve que esté pagado o no. A nosotros nos sirve que diga el nombre de ustedes y el, el, el domicilio, ¿sí? Eso por un lado, y bueno, obviamente que la copia o la escaneada que le hagan, que se lea bien. Y, y después para acreditar, la, la, la residencia no es solamente con algo de dos años atrás, sino es eso más algo actual, ¿sí? Y cuando es actual se refiere a algo que sea lo más cerca a la fecha que salió el concurso al cual, estar, al cual están participando. ¿sí? Si se abrió este en abril, creo que había sido. ¿no? Eh, entonces tiene que ser eh, una, una fecha próxima a esa fecha, cosa de demostrar, de decir, bueno, yo estoy viviendo acá todavía. ¿sí? O sea, hace dos años vivía en Córdoba y ahora sigo viviendo. Bueno, para, la, para los comprobantes de la residencia que justamente les contó Dani, pueden usar. Eh, la actualización que usamos del DNI, la, el, ¿cómo es? No, no, la, algún impuesto, algún servicio, el historial académico, el alumno regular, un contrato de alquiler. Eh, hay muchas cosas con las cuales ustedes pueden comprobar. Como son muchos que son estudiantes, lo que pueden hacer es, como no tienen nada a nombre de ellos, lo que pueden hacer es presentar la libreta de familia, donde dice que sus padres son sus padres, y presentar un impuesto de servicio a nombre de los padres. Ahora ponemos el próximo plato. Perdón, pero bueno. la anterior no la... ¿Está terminada la anterior? Sí. Después les vamos a pedir el currículum de los tres roles principales, el productor concursante, y director y guionista. Eso tiene que estar todas las hojas firmadas. Sí. También, eso, fíjense, de por ahí, de hacer un currículum eh, no súper extenso, porque a veces que llegan un currículum de, no sé, de 10 hojas, eh, no, tampoco es necesario que esté toda la vida de cada uno, sino que eh, si se presentan para determinado concurso, bueno, tratar de apuntar con lo que se pone en ese currículum a ese concurso, para que no quede algo tan extenso en el, en el PDF, ¿sí? sí Bueno, dice: si ustedes llegan a tener algún asociado con terceros, lo tienen que acompañar con el contrato donde digan cuáles son las obligaciones y los derechos de cada parte y tiene que estar certificado por escribano público. Después les vamos a pedir el presupuesto económico desglosado, que es el formulario, uno de los formularios que nosotros les ponemos ahí en las bases: plan financiero y, y plan económico. No sale ahí la palabra económico. Tenemos unos ejemplitos para que ustedes vean, vean cuál es el plan financiero y cuál es el plan económico, que por ahí se confunden un poco. No sé si podemos ir a los, a los ejemplos. El plan económico es donde ustedes van a decir de dónde eh, va, se van a financiar, aparte del aporte económico que les da el polo Después el plan financiero es donde ustedes van a poner su... Eh, bueno, presupuesto y lo van a dividir entre lo que van a gastar en preproducción, en producción y postproducción. Ahora lo podemos. Y después seguimos. Sí, sigue también, que es el cronograma. También para ir mostrando, como decía Jury, reacciones las etapas a lo largo del tiempo, cómo se va a ir desarrollando el proyecto. Después, por último, no sé si podemos volver a la plaquita. Eh, si se presentan como personas jurídicas, deben presentar el, el certificado de IPJ se llama, que es la inspección de personas jurídicas actualizado. Y si tienen algún apoderado, deben presentar el poder y acompañarlo. Todo esto certificado por estudiado público. jurídicas, estas tienen que ser, digamos, relacionadas a, a la producción audiovisual, ¿no? O sea, no es que puede presentarse una empresa que se dedica a otra cosa, es una empresa que sea dedicada a la producción audiovisual. No sé si podemos pasar a la otra placa. Bueno, este año hemos incluido eh, requisitos excluyentes. Estos requisitos excluyentes tienen que estar todos presentados. Si alguno de estos requisitos no está en la presentación, nosotros no seguimos revisando, ¿sí? Después, si nosotros chequeamos que todos estos cinco requisitos están, seguimos revisando y si falta uno de los otros requisitos de los, de los cuales estuvimos enumerando, los vamos a notificar por el mail este de capacitacion2020.paga.remail.com y le vamos a decir cuáles son los requisitos que les faltan y van a tener cinco días hábiles para mandarnos esos requisitos faltantes. Sí, esto es muy importante de que, de que sepan de que estos requisitos son realmente excluyentes. ¿sí? Si es, alguno de estos no está... Queda afuera el proyecto, ¿sí? O sea, no es que se les va a avisar que falta a alguno de estos, sino que estos cinco tienen que estar sí o sí, para que poderse ir en curso, digamos. Y después, si falta alguno de los otros, ahí se le pide, pero estos tienen que estar sí o Sí. Mm. Hola, bueno, nosotros hasta acá dimos una pequeña presentación y ahora esperamos sus preguntas, sus dudas, todo lo que nos quieran preguntar. Estamos los tres para responder. Veo en el chat que hay una pregunta que dice: Si el DNI tiene fecha de emisión de dos años antes, sirve. Te sirve ese para acreditar que hace dos años vivías y tenés que tener el nuevo que diga que vivís ahora, ¿sí? O sea que. Tienes que tener los dos DNI, el DNI viejo y el DNI nuevo. No, bueno, pero también, perdón, Dani, pero también podés acreditar con el DNI de hace dos años, que todavía puede estar vigente, y tener, sí. no sé yo, un servicio, ah, el ese, ese, alguna ese. otra cosa que acredite que hoy vivís todavía. No, no importa si es en ese lugar o no no, no, no hace falta que sea la misma dirección en la que vivís, pero siempre y cuando sea un domicilio dentro de la provincia. De de la provincia. Exactamente. Me parece que en ese sentido, digo, en este contexto, es clave lo que comentó la Juli, que siendo, siendo estudiantes pueden pedir un certificado de alumno regular y eso les da la constancia de, eh, de acredita la, la presencia, la residencia en Córdoba. Exacto. Otra, más, otra consulta es... Eh, ¿Sí se debe ser monotribu eh, monotributista o responsable inscripto para poder participar de los concursos? No, eh, este año no, no, no tiene que ser necesario que ellos presenten eh, la contancia de quit, por ejemplo, que estén inscritos en el monotributo. No hace falta. Sí se, se lo vamos a pedir al momento del contrato. Claro, eso es importante, queríamos, digamos, al momento de poder aplicar al concurso no hace falta. En caso de que después el proyecto salga ganador, bueno, sí, en ese caso es necesario porque necesitamos nosotros darle fondo, vamos a dar fondos públicos para su ejecución y mínimamente tiene que estar inscrito, tiene que estar en blanco, no puede, no podemos dar a, eh, a dinero de fondos públicos ejemplo. a gente que está en negro. Eso se, se en viola. ese sentido tengan muy presente que el productor que se vaya a presentar tiene que estar en condiciones de poder inscribirse. ¿sí? Claro. Eh, digo, si hay alguien que hizo una contratación eventual o se adhirió al monotributo, fíjense que pueda volver a adherirse si se había dado de baja, digo. Eh, tienen que tener en cuenta el perfil de la persona que se va a presentar. Sí, Exacto. también se le exige, por ejemplo, que esté regularizado en rentas, que la situación esté regularizada, entonces, eso en el momento de, de que ya quedó como ganador, ¿no? Pero sí, se le exige eso también. Claro, eso que no tiene que tener deudas con la provincia para el momento de cobrar el, el, el premio, ¿no? Claro, pero es una eh, multa del auto y ya no podés cobrar el premio. Sí. Eh, yo, no sé, me, me gustaría hacer un, una aclaración, o sea, ampliar, eh, porque, bueno, vieron que hay, hay dos modalidades. O sea, nosotros tenemos eh, dos líneas de concurso. Uno que es a la, al desarrollo del proyecto y otro a la producción. Entonces estaría bueno aclarar eh, para qué cuál es el destino ¿no? de, de los fondos eh, Digamos, el, el, en el caso de desarrollo, el premio que, que, que ustedes, va, o, o, la, o la productora que gane, el premio que recibe es para justamente eh, desarrollar una carpeta de proyectos, ¿sí? O sea, para hacer una un, un plan de investigación, desarrollarlo, hacer la escritura de guión, contratar guionistas, o sea que cuando uno aplica a desarrollo, significa de que uno se presenta con una idea simplemente, ¿sí? O sea, con una idea así de, de, de producto, para dónde va a estar destinado, por supuesto, qué pantalla, pero digamos, simplemente tiene una idea y un equipo mínimo eh, ya definido, ¿no? Que va a trabajar. Y después, con ese dinero, lo que tienen que llegar es a presentar una carpeta de proyecto. En este, este año, eh, bueno, en los otros años incluía la obligación de hacer un teaser, este año es optativo, porque en realidad... Eh, el tema del teaser, si, si no los montes se van eh, como muy, muy amplios, el dinero por ahí no alcanza, algunos teaser, depende del formato, no pues si es documental por ahí alcanza para hacer eh, un teaser, pero si es eh, ficción seguramente no va a alcanzar. Y creemos que es más importante por ahí invertir todo el premio en lo que es, eh, digamos, una, un buen plan de investigación y un buen... A buena escritora de guión y al modo de carpeta. ¿no? Y en el caso de la línea de producción, ese dinero está destinado a la realización específicamente. que incluye la realización? Incluye la preproducción, el rodaje y la postproducción. O sea, lo que tienen que entregar es un producto terminado. ¿sí? O sea, un, un, un, eh, ¿cómo se dice, Daniel, La copia... Comprar. Eso quería, quería aclarar. Yo, eh, ¿Se acuerdan que cuando comenzaba a, a, a la presentación de Juli decía que había unas bases generales y bases particulares? Esto tiene que ver con el tipo de concurso, digamos. No se pretende que el equipo o el, o el productor presentante tenga tantísima experiencia en un proyecto que se presenta a desarrollarse. ¿sí? Porque justamente lo que importa en ese caso es que el proyecto sea original, que que sea sustentable, que sea viable, que sea una buena idea, un buen proyecto. Eh, justamente la idea de, o el concepto de un concurso de desarrollo es apoyarlo, es promocionarlo, es que fortalecerlo. Eh, por el presupuesto que se da, es que, y es una discusión que se venía sosteniendo en el polo sobre eh, si se obligaba al TICER o no, eh, y bueno, el claramente lo que se pretende es fortalecer el proyecto, fortalecer el guión, si alcanza para producir, y en mi experiencia les digo que es muy buena eh, instancia de aprendizaje también, el desarrollo de un teaser, ¿sí? y a la vez a la hora de, de tratar de buscar el financiamiento para la producción, es muy importante tener un teaser, digo es, eh, la apuesta siempre es por el proyecto, es por generar las condiciones para que el proyecto esté lo más fuerte posible y haya un muy buen guión. Ya que estoy, les leo otra pregunta. Eh, el, profe, eh, el profe Alfredo pregunta sobre los documentos a certificar. Este este este punto, Juli, te acordás que eran entre tres notas, ahora es una sola, qué? Eh, no, en realidad eh, por escribano público, salvo que sea una empresa, digamos, eh, no hay eh, nada para certificar por estrión o no público, salvo en el concurso de, de producción de ópera prima que el directorio de ópera primista firma la declaración jurada de que es ópera primista, digamos. Lo demás es todo eh, firma simple. Ajá, la sesión de derechos también del. del claro, y es, es, es una autorización, en realidad. No. Bien. Hay otra pregunta acá que tiene que ver con Matías, dice, para el caso del documental, tanto serie como largo, debe ser todo inédito, te este puede ser material ya filmado para postproducción. Responden eh, ustedes, quieren que lo responda. Si es material, por ejemplo, si ya tiene todo listo, digamos, y solamente tiene que hacer la postproducción, la postproducción. Eh, le convendría directamente postularse para uno de los... Eh, para concurso de ...postproducción, postproducción directamente. Eh, y si no Justamente tiene todo está filmado, entonces, a eso, ¿no? Si, si no sería si a lo mejor tiene filmado pero no todo filmado, entonces en ese caso eh, sí puede ser para producción porque a lo mejor siendo documental y ya tiene algo de, de rodaje eh, sí. por lo general salvo que eh, tenga, lo que un, pide, mate, salvo que tenga un material hay veces que le falta digamos, darle la vuelta, hay veces nosotros recomendamos eh, que se presenten a desarrollo, entonces hacen un guión eh, bien armado, digamos, y después sigue la producción. Por, por lo general a veces tienen todo el material dado vuelta, pero no tienen algo bien estructurado. Sí, y hay otros casos en los que tienen el producto tienen ya algo registrado, y sobre todo en el caso del documental, uno puede utilizar de exploratorio ese material, y Avanzar hacia un concurso de producción y sí. volver, a, volver a grabar las cosas que requieran ser grabadas con otra calidad, con un director de foto eh, sí. Digo, tener justamente eh, el concurso de producción, muchas veces en el Inca siempre pasa que te piden, Ceci, decime si no, un, una nota que declarás que no, que no grabaste aún nada del proyecto. Claro, bueno, nosotros también en realidad... Eh, eh, todo esto es previo al inicio de rodajes, Roda, salvo el concurso de postproducción, que justamente es para eso, para cuando las imágenes ya están, ya está hecho. Ya, esto es, es tanto para, para documental como para ficción, ¿no? El tema del concurso de postproducción en los dos, eh, eh, los dos formatos se puede. Pues, eh, se puede presentar. Y, y bueno, justamente para eso, pero siempre, en todos los casos, nos delinca, y bueno, nosotros también tenemos, eh, tiene que ser productos que no estén rodados todavía. Salvo que uno tenga, qué sé yo, un corto que después se dio cuenta que puede que, que quiere adaptarlo a una serie, nos ha pasado, tenemos esas consultas muchas veces. Eh, se puede hacer, pero siendo que se re, rediseña como un producto nuevo, ¿no? Sí, y ahí también entra en caso lo que hablábamos antes del tema de los derechos, porque si va a ser material que ya tienen firmado, filmado de antes, eh, tendrían que tener también los derechos de esas filmaciones, ¿no? Porque a lo mejor dicen, sí, lo filmé con otro grupito y ahora con este me estoy presentando al concurso. Entonces acordarse que también si el material está rodado con otro grupo, bueno, de, de tener los derechos de todos, digamos, de ese material, Entonces, creo que ahí había leído de que preguntaban las fechas sí, eh, sí. de los concursos. Bueno, eh, repito, eh, los concursos de producción están abiertos desde abril hasta el primero de agosto. Los de desarrollo se lanzaron el primero de julio y están abiertos hasta el 11 de septiembre. Y los concursos de corto de universitarios, se van a abrir en agosto y van a van a cerrar en octubre. Sobre este último, Guille, ¿querés hacer un comentario de lo que habíamos estado hablando hoy? Bueno, sí, nada, que eh, avisarles que, que, bueno, como dijeron al principio, que los, que los concursos este, que vencen, que ya, están, que ya están publicados, que son los de desarrollo y producción, eh, como se dijo al principio, van a, va, a partir de mañana va a haber otras otra charlas para profundizar otros aspectos que ya no sean solamente los formales. Y en cuanto al lanzamiento de los concursos para estudiantes universitarios, que incluye cortos de producción, animación y documental, este, la facultad va a organizar, y le van, por supuesto le vamos a pedir a, apoyo al, al Polo, una serie de talleres para guiar... Eh, entendiendo que nuestros estudiantes como dijo manuel por ahí eh, se incorporan recién en tercer año a, a la producción audiovisual este, para guiarlos a, a través de esos talleres en la presentación de, de, de los proyectos o sea como facultad nos vamos también vamos a, a organizar y vamos a desarrollar y diseñar una oferta este, académica para guiarlos en ese trabajo Perdón. Eh, sí Quería agregar que para, eh, para la inscripción eh, en, en las clases estas de pre preparación de proyecto, presentación de proyecto, tienen que, tienen que inscribirse escribiendo al mail eh, capacitación 2020pack ahora lo voy a escribir cualquier cosa, arroba gmail.com, y hay un cupo limitado, que en realidad estábamos llegando ya a los 230... E inscriptos, así que eh, estaríamos... Ahí está, <ríe> ese es el flyer. Eh, estaríamos, bueno, nada, digo escríbanse si tienen, si tienen interés, porque va a estar buenísimo, es la primera vez que se hace, eh, se van a profundizar en, en todo el armado de la carpeta, va a haber eh, docentes de las distintas universidades eh, que van a dar estos contenidos, y a su vez va a haber en todas las clases va a haber una persona que ya ha ganado y que ha tenido la experiencia de presentar el proyecto y ahí le van a poder hacer todas las consultas y dudas que vayan surgiendo. Así que bueno, yo lo que diría es que se inscriban, aprovechen ahora, porque eh, no sé si, si vamos a llegar a los 300 que va a ser el grupo de inscritos. ahí la aclaración que hizo eh, Caminos, eh, la verdad es verdad que en el mail... Capacitación va sin tilde, porque si no, no funciona. El Así que tengan cuidado cuando escriben eso. Capacitación2020.pack. ¿sí? Eh, si lo hacen desde el teléfono, le ponen tilde automáticamente. Ahí le, le copiamos el mail. Sí. ¿Hay otra pregunta, Manu? Déjame rastrear. Bueno, eh, Eli, elena Zavala eh, pregunta, eh, so, vuelve sobre la pregunta de, de tener un registro previo. Eh, de hay cosas que, a ver, para que quede claro, una cosa es tener material de archivo, ¿sí? y utilizar ese material de archivo, porque son es una entrevista que no se puede volver a hacer por una cuestión documental, y otra cosa es volver a grabar todo de vuelta eh, y contar con ese material de archivo para hacer, no trabajar solo sobre el material de archivo. Si quisieran trabajar solo con el material de archivo, vayan al concurso de postproducción. Pero si lo que quieren hacer es usar ese material de, que ya fue registrado, más otro tipo de materiales, les conviene ir al de producción. Claro, y en el caso que vayan al de producción y pongan ese material de archivo, tienen que tener... Los permisos, permisos para no material de archivo. Claro, los permisos de imagen, de uso de imagen. Claro. Estoy escuchando un, un ruido de micrófono. No sé si está ya. Eh, ¿Alguna otra consulta más? Si alguno quiere plantearla, si quiere prender el audio, cámara... Acá hay otra consulta de Juan Bianchini, pregunta, ¿cuáles serían los textos a presentar en torno a la idea? Y luego eh, vuelve a intervenir diciendo, ¿hay concursos para corto dentro de la categoría documental? Porque había leído que solo eran largometrajes y series, de ser así, ¿cuánto es el tiempo mínimo? Entonces son dos preguntas, perdón, una es, ¿cuáles son los textos a presentar en torno a la idea? A ver, eh, si estamos hablando en cuanto a la parte de proyecto, eh, bueno, ahí cada, cada concurso tiene su, sus requisitos particulares, ¿no? O sea, requisitos de cómo armar la carpeta y qué tiene que contener eh, esa carpeta. Obviamente, va, va ese proyecto, digamos, eh, va a depender si te presentás a desarrollo o a producción. A desarrollo, como decía antes, bueno, te van a pedir eh, básicamente una sinopsis de, de la idea. Eh, ¿qué, ¿Qué más Dani? ¿La motivación? Del sí, director? la motivación del, guión, del director y del guión, y del productor. Ay, se, se le cortó Está el audio. En cada una de, de las bases particulares eh, están, entonces fíjense, porque ahí sale detallado todo lo que se pide. Recordá, Juan, que son dos, eh, dos instructivos diferentes. Hay uno que son condiciones generales y hay otro que son condiciones específicas. En las condiciones específicas de cada convocatoria, sea serie, largo, ficción, no ficción, es donde se desglosan las especificaciones que piden a, a cada tipo de, de concurso. Por en eso cuanto a la... Por ahí claro. mi, mi pregunta parte... venía más en torno a desarrollo en ficción, eh, como que cuando fui a leer las bases no me quedaban tan claros cuáles eran los requisitos. Prácticamente eran como muy similares a lo que podían llegar a ser las bases de producción del, de, de largo de ficción, entonces por ahí, de ahí venía mi pregunta. Mira, Juan, eh, en realidad es similar en el sentido de que, por ejemplo, te vamos a pedir un presupuesto, pero un presupuesto para la etapa de desarrollo del proyecto, no es un presupuesto de todo el contenido rodado y todo eso, sino que simplemente es, es, un es el presupuesto acotado a eh, la parte de proyecto, que es el, es el desarrollo del proyecto, digamos, a, a la escritura del guión, a hacer eh, la investigación eh, y todo eso. Después, por otro lado, te, lo, la gran diferencia es que si te presentás a producción tenés que tener el guión escrito ya, o sea, tenés que presentar ya un guión terminado. ¿sí? En cambio a, a lo que es eh, desarrollo, eh, no, solamente es contar la idea a través de, de una sinopsis, y detallar eh, qué tipo de contenido va a ser, si es una serie, cuántos capítulos va a tener, eh, etcétera, ¿no? Y por ahí tener una sinopsis sí, de cada capítulo, pero no tener escrito, eh, obviamente, la serie, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero después, digamos, todos los otros requisitos son similares, nada más que acotado a lo que usaría o lo que pasaría en, en ese proceso de desarrollo eh, de la carpeta, ¿no? Que después te va a servir para, eh, obviamente, como decía Manuel, conseguir coproducción y vender el producto, digamos, eh, para, para conseguir financiación para la realización. Ese es el objetivo de la carpeta de proyecto en la etapa de desarrollo. Este, sí, como para terminar de, de aclarar algunas cosas, a, a Juan por ahí le sirve. Es re importante lo que dijo Manuel al principio, que el objetivo de la, de la, de la promoción de concursos para desarrollos tiene que ver con que este, puede haber muy buenas ideas, pero una muy buena idea no es una película, ni siquiera el embrión de una película. Entonces, Pero se sabe que para desarrollar ese embrión, para desarrollar un guión, etc., eso implica toda una inversión de tiempo, de trabajo, de no solamente el trabajo de una persona, sino de un equipo, de presentar otras cosas junto al guión, para que, esa, para que las personas que evalúen futuros este, eh, subsidios para la película, o, o para que se tramite en forma privada en la búsqueda de, de productores, vos tengas un, una serie de herramientas que pueden convencer, tanto a un jurado como a un coproductor. Todo, por eso, como todos sabemos que se necesita una gran inversión de tiempo y de trabajo, es que eh, se hacen los, los, los concursos para desarrollo. Eh, ese, es, ese es el fin, y eso te, y eso explica por qué te dice Cecilia la, la importancia de tener un guión y no tener un guión. Uno cuando empieza con una idea generalmente no tiene un guión. Entonces el desarrollo es para que vos puedas tener un dinero y trabajar un tiempo determinado, completar tus investigaciones y compor, completar tu trabajo de guionado para poder después buscar eh, subsidios para la producción. Eh, esa, esa es la gran diferencia, Juan, entre, un, entre, una, entre una instancia y, y la otra. Micaela preguntaba eh, más arriba, ¿dónde podemos suscribirnos para la próxima reunión? Eh, repasando de qué se trata esto. Mañana, pasado y el jueves, hay unas capacitaciones, unos talleres específicos del polo, que organiza el Polo, que para esos talleres, eh, para suscribirse y, re, y poder realizar esos talleres, tienen que escribir a ese mail que figura abajo de su pregunta, que es capacitacion2020.pac.gmail.com. Para los talleres que vamos a desarrollar para estudiantes, para el concurso Cortos Universitarios, eso lo vamos a ir informando eh, eh, en el transcurso de lo que queda de este mes o el mes que viene, eh, vamos a enviar a todos estos mails que han asistido hoy aquí y que han consultado esta charla, y además se va a difundir por las redes eh, de la FACO. Eh, una cosita para aclarar en ese sentido, porque te, eso tiene que ver también con la, la otra parte de la pregunta de, de Juan Bianchini. O sea, eh, Cecilia anunció que se, que se van a publicar en agosto la convocatoria a los concursos para cortos, para estudiantes universitarios. O sea, esa convocatoria todavía no ha sido publicada, va a ser publicada próximamente. Y a partir de esa publicación, nosotros como facultad para los estudiantes, y sobre todo para los estudiantes de comunicación, vamos a trabajar una serie de talleres para apoyarlos en ese trabajo, entre otras ofertas que, que, que va a haber. Eh, pero todavía eso, insisto, no ha sido publicado, va a ser publicado próximamente. La idea de que no se largue como junto a las otras fechas tenía que ver con el calendario académico, eh, no entorpecer el cursado, entonces, darle un, pre, un tiempo de preparación a todas las casas de estudios para eh, fortalecer los proyectos que se van a presentar. Justamente con eso tenía que ver que no se larguen en simultáneo lo, lo, junto con el resto de la. De la de Convocatoria, perfecto. Y es, y la, claro, la convocatoria es a producción. ¿Querés, Hay otra Juli, ¿querés comentar? Sí. De Nicolás Bartolomeo eh, dice: Con respecto al desarrollo de proyectos para un cortometraje, ¿es requisito obligatorio determinar que guionista, director y productor sean personas distintas? Todavía no salieron las bases sobre esto, no sé si podrán hacer alguna de adelanto, pero las bases todavía para cortos no han sido publicadas. ¿El corto universitario? Es, es la Pero para el corto universitario no es al desarrollo, es a producción. Es a producción. Igual los equipos siempre se conforman de, de los tres roles, pero se Puede ser de, de dos personas, entonces puede conformarse del director ionista, pero nunca puede ser el productor concursante y director. La misma persona, claro. Claro. El productor siempre es exclusivamente productor, porque el espíritu sí. es formar personas capacitadas en la búsqueda eh, de financiamientos y en esta... Eh, con este objetivo de crear Córdoba como un polo de producción. Entonces el productor nunca puede cumplir otro rol, el productor es productor. Sí, es importante lo que estás diciendo Meli, es re importante porque digamos el espíritu es ese justamente. A ver, en el caso de que sea productor y guionista, es el único caso en que el productor puede, digamos, compartir, ser la misma persona, ¿sí? Es el único caso, ¿por qué? Por una cuestión, como dice Meli, eh, digamos, eh, el guionista actúa en otro momento que, que cuando se está buscando, digamos, financiación. Entonces es el único caso en donde, en donde podría llegar a ser pero en el caso director y productor es totalmente incompatible porque digamos el director tiene que dirigir, tiene que abocarse a esa tarea, eh, bueno, tiene que estar concentrado en esa tarea, o sea, no sería profesional si a su vez tiene que levantar el teléfono, estar pendiente, sacar fotocopia del papel que le pide el polo, eh, en ese sentido, digamos, el productor tiene que estar abocado a esa búsqueda de coproducción y estar abocado también a todos los trámites que eso requiere eh, además de un montón de otras tareas, ¿no? pero digamos hablando del productor representante eh, frente al polo ¿no? Eh, así que bueno, eso me, me parece súper importante lo que aclaró Meli porque digamos, está bueno que quede claro por, por qué es que no eh, que las bases no permiten eh, esa, esa conjunción de roles ¿no? también eh... Digo, en este caso, si bien formalmente puede ser guionista, está bueno que no lo sea, que haya una persona abocada a la creatividad y al contenido y a la investigación eh, y que el productor pueda participar de ese guionado desde la mirada de un productor y no desde la de un eh, desde una persona que está abocada no, totalmente al guion. ¿sí? Eh, digo, porque es otras cosas a las, que, a las que puede mirar y a las que va a pensar el productor en cuanto a a la gestión de eso, los recursos que son necesarios, eh, a la posibilidad de distribución. Ahí está Jorge Álvarez, Jorge Álvarez está con Julieta, es el coordinador del Polo. Habla, Jorge. Ahí, ahí te... Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Eh, no, me había sumado, no me había sumado antes, ¿con quién estoy? A ver, esperen, ¿con quién estoy? Acabo de entrar. ¿Hay más gente? Sí, sí, sí, sí eh, estamos. Sí, estaba bueno, digamos, ahí más de, no sé, sí, creo que había 50 inscritos. Esta, digamos, es una charla de capacitación de los aspectos generales de los concursos del Polo para la Facultad de Comunicación. Bueno, gestionada, por supuesto, bueno, por Manuel Vivas. Gracias, Ceci, y gracias. Manuel, como te estimo y te respeto mucho, te voy a dar una, eh, una primicia dedicada a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, estaba reunido con la gerente de fomento del Inca y el gerente de legales del, del, también del Instituto Nacional de Cine. Y acabamos de acordar que como eh, la provincia de Córdoba es la única que está en desarrollo habilitada para rodajes publicitarios y muy pronto para rodajes cinematográficos, el Inca va a comenzar a liberar recursos económicos eh, como única provincia. O sea, no hay, no hay otro que esté habilitado a rodaje. Entonces, se van a empezar a liberar los premios y los, los, premios y la, y los proyectos que ya cuentan con... con eh, con aval del Inca, que vienen ganando desde el 2018, pero que no habían comenzado rodaje. Entonces el Inca les va a habilitar, nos va a habilitar estos recursos para que comience la producción en cuanto, en cuanto nos autoricen rodajes cinematográficos, que esperamos que sea la próxima semana. O sea que la producción audiovisual de la provincia de Córdoba, eh, se va a lanzar sostenidamente a partir de la próxima semana, no solo con recursos del polo como se está sosteniendo ahora, sino el polo más los del INCA. ¿Qué me decís Manuel Vivas? Muy bueno, muy bueno porque hay muchos concursos que, que estaban esperando eh, segundas etapas, por ejemplo, los desarrollos de hace unos años estaban esperando la producción, y, y el Inca había sacado concursos para eh, proyectos que, se hayan, que hayan participado en alguna instancia de, de del Inca pero claro eso está sujeto a tiempos de que se pueda realmente llevar adelante y esto en, en un golazo digamos para bueno esto que la les producción. acabo es un golazo pero no de Prode <risa> no, no. Esto es un golazo de gestión nuestra no de no de Prode no, no, no, no, no. Te eh, felicito una vez más por ese peliculón, ese peliculón que nos está haciendo quedar muy bien en <risas> festivales internacionales. Eh. Eh, más allá de esto, eh, realmente, eh, qué bueno qué bueno estar eh, en una provincia que considera al audiovisual como una industria y que considera que... Eh, el que estudió cine o estudió comunicación pensando en la producción audiovisual o estudió cualquiera de las carreras relacionadas audiovisual se pueda, eh, se pueda empezar a pensar en vivir de, de todo esto que, que no somos una provincia donde uno estudia una cosa y tiene necesariamente que laburar de otra eh, Bueno. Desde el polo audiovisual de la provincia, articuladamente con las universidades, estamos tratando de trabajar en esto, casualmente de hacer realidad esto. Que es los que decidimos estudiar audiovisual, que podamos trabajar, que podamos vivir de hacer audiovisual. Eh, yo creo que la gente que puede trabajar de lo que ha estudiado y de lo que ha soñado, realmente va a ser gente feliz. Bueno, nosotros estamos tratando de que entre todos seamos más felices. Y si podemos hacer que se trabaje y se viva en la producción audiovisual, que es lo que hemos estudiado, vamos a ser mucho más felices. ¿eh? Un gusto, Manuel, y adelante con esta capacitación que sé que la están dando con mucho cariño, mucho afecto y fundamentalmente mucha capacidad. gracias. a ustedes. Está conectado la orina y bueno, creo que estamos con las preguntas, ¿no? Sí. ¿Eh? Me parece que no veo otra cosa, ¿no? Juli, te quería consultar, ¿me escuchas? Eh, estás muteada. Eh, no sé si querés hacer como un repaso así, raudo, raudo digo, no, de... de Cinco minutos de cuáles son los errores. ¿Me escuchas Sí. No te escucho, no... Sino... Bueno, dale, Dani. Daño. Dani, vos, vos también estás en el filtrado. ¿Cuáles son los errores más comunes? Ya. Vos abrís de 20 de hecho, carpetas. Eh, les... sí. <risa> A donde hicimos hincapié, eh, claro. creo que fue en eso del sí, tema del escucho. índice, para empezar, eh, que a veces no está correcto, como viene en la presentación, vienen las cosas mezcladas. Por ahí al ser ahora que se presenta vía mail y en un PDF, eh, sí viene un poquito más, eh, un poquito más prolijo sí, bueno, ese no, tema. Digamos. Pero cuando era en papel era como que, ah, me faltó la fotocopia de, de no sé qué, y la me <risa> metían <y> me <risa> en donde entraba la fotocopia. Así. Bueno, eso por un lado. En el lugar. Sí. Sí. el todo, tema de eso es que copia. aclaré al principio del tema de la, de la fotocopia, digamos, que a lo mejor por poner la copia del DNI, la adjuntan, pero no se lee nada. Nosotros necesitamos saber quién es el que se presenta. Entonces, la manera de acreditarlo es por la, la copia del DNI. Después los comprobantes, como aclaró el Dani, los comprobantes para acreditar la residencia también, a lo mejor nos ponen que lo pagaron, pero no se entiende nada de, de, de a nombre de, de quién está el recibo, la dirección, nosotros solamente necesitamos la fecha que, es, eh, la fecha que salga en el recibo, la, el nombre de la persona y la dirección, nada más, esto es lo único que necesitamos que salga en el comprobante. Bien, y a cuestiones... Después, en el presupuesto, por ejemplo, en el presupuesto eh, hay veces no se dan cuenta que el, el tope del pre del digamos del beneficio es, suponete, 300.000. mil. Entonces a lo mejor, y, y el polo te da el 80% del presupuesto, y a lo mejor presupuestan 300 mil, pero si el polo te da el 80%, nosotros tenemos que sacar el 80% de esos 300.000, mil. Entonces va a ser menos del tope. Y a lo mejor después se dan cuenta cuando ganan, digamos, y dicen, che, sí, pero si el tope es de, es de 300, sí, pero vos por supuesto estás de 300 y el polo te da el 80% de ese presupuesto. Entonces en eso hay que tener ojo de, de ver, salvo que tu presupuesto sea ese. Eh, otra cosa, bueno, que, que me gustaría acotar es, es que también es común para, para todas las presentaciones, es el tiempo. Eh, nosotros tenemos abierta convocatoria muchas veces, no sé, mes y medio, dos meses en este caso, pero siempre todos los proyectos nos llegan el último día. Y muchas veces nos pasan que nos hacen consultas básicas, o sea, de decir, eh, no sé cómo hacer esto, no entiendo esto, de dónde saco esto, un día antes. Entonces, lo que le pedimos que se sienten y que lo vean con tiempo y cualquier duda que tengan, nos escriban, pero con tiempo para que bueno, puedan tener tiempo de hacer, si hay, si hay que hacer un trámite, si hay, si hay que eh, hacer alguna firma certificada, porque después eh, los vemos correr a último momento y a veces es una pena, pero por una hora que se atrasen y más ahora que va a ser online, directamente no se puede presentar y quedas afuera del concurso. Entonces, eh, yo lo que les diría, y si, si va un consejo, es eso, de que traten de armar las carpetas con tiempo. Sí, y que si tienen dudas y las ar y van viendo con tiempo, digamos, todo, eh, nos pueden preguntar porque no hay ningún problema, así como eh, nos llaman por teléfono, a, después podemos poner el teléfono de ahí del Polo, cualquier cosa, o por mail, y pueden ahí sacarse todas las dudas por mail que tengan, nosotros les vamos a responder todas las veces que haga falta. O sea, no hay problema siempre y cuando sea con tiempo, pero si ahora el último día todos nos mandan preguntas, obviamente no vamos a poder responder. Así que lo ideal sería eso, que lo vayan haciendo... Con tiempo. Por ejemplo, ahí ahora pre... estamos para preguntar para desarrollo, ya no para producción, porque producción está muy cerca de la fecha. No, no, pregunte, pregunte. Otra otra de de, de, la, de los errores comunes es el tema de, de mandar la constancia de inscripción de la obra, que por ahí nos mandan la primera hojita que es donde dice el número que fue inscripto, pero bueno, como pusimos el ejemplo, fue para eso, para que vean que nosotros necesitamos saber a nombre de quién está la obra, el nombre de la obra, eh, si es colectivo o no, eh, los nombres de los autores, porque ahí nosotros vemos si necesitamos la autorización de la obra o no. Entonces es muy necesario que nos, eh, que nos manden la, la constancia completa. Bueno, y, ahí nos... y también otra cosa es que, parece tonto, pero hay que eh, explicarlo eh, mil veces a esto, es que es, está todo en las bases. O sea, después nosotros, para saber si tienen o no tienen eh, todos los requisitos y cumplen con los requisitos, lo que hacemos es un checklist basado en lo que piden las bases. Entonces, véanlo diez mil veces y léanlo, que no falte nada, ¿sí? O sea, agarren las bases y digan, a ver, punto uno, está esto acá, sí, bueno, punto dos, así, y revísenlo tres veces o cuatro, las veces que hagan falta, porque nosotros después de, parece como si no lo hubieran leído, porque quedan como las cosas, eh, faltan muchas cosas, y uno dice, pero ¿cómo? Si acá están las bases, y pasa a veces como que, como si no lo hubieran leído, eso. Ahí recién estaban preguntando a qué mail tienen que mandar los proyectos, es acá, es al mail de convocatoria 2020 .pac .gmail com no sé, Manu, no sé si ten, hay alguna otra pregunta eh, Me parece que no hay más preguntas, Manu este, este ¿Querés que vamos haciendo un cierre? Está hablando por otro lado, mano, me parece. Este, bueno, no importa. Eh, me parece que sí, que, que ha sido sumamente completo. Eh, la, la, la charla de hoy ha estado, ha estado interesante, para sobre todo para ver los aspectos formales. Eh, este, y, y bueno, le, le damos las gracias eh, a, a todos los integrantes e integrantas del Polo, eh, por, por haber participado y por, y, y por habernos este, ayudado en la difusión de, de la, y, y sobre todo informado a, la, a las personas vinculadas con la Facultad de Comunicación. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que participaron y seguramente nos volveremos a encontrar en otro momento. Bueno, gracias a ustedes y, y esperamos muchas consultas. Gracias. Saludos gracias a Cecilia, a, Julieta, todas. a Daniel, y a toda la gente de comunicación, Guille, Manuel, Meli, Carolina, okay, Salud, Gracias. alumno. Gracias, Alfredo. Está bien, está bien. Bueno, nos vemos en eh, mañana pasado y el jueves en los cursos, talleres.